el voto favorable para la misma. No es la primera vez que pedimos el apoyo a una moción de este tipo, pues lo venimos reiterando en todas las elecciones locales. Eh, supongo que saben que en la provincia de Cali hay más de 28.000 personas que no tienen derecho a votar, ni siquiera en las elecciones municipales, que se van a celebrar el 28 de mayo. Se trata de los residentes, de los residentes intracomunitarios. Es una grave anomalía democrática no existe una democracia plena sin un sufragio universal real que incluya a todos los miembros de la comunidad sociopolítica. Algo que no ocurre si no se les reconoce a los residentes extracomunitarios su, su derecho de participación política. Se trata de vecinos y vecinas nuestras que viven y trabajan en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, y que pagan sus impuestos como cualquier otro vecino. Y sin embargo, estas personas, estos vecinos y vecinas no tienen reconocido el derecho al voto, que es parte fundamental del reconocimiento de la ciudadanía. Los partidos que salgan elegidos el 28 de mayo van a decidir con sus políticas sobre nuestras vidas, también sobre la de las personas migrantes que residen en nuestra ciudad. Pero, sin embargo, éstas no pueden opinar ni decidir sobre quién les parece bien que les forme el gobierno municipal. Como dice la exposición de motivos de la moción, que se somete a votación, el marco normativo español en cuanto a la participación política de las personas extracomunitarias es claramente insuficiente, porque solamente prevé el voto en las elecciones locales en aquellos ciudadanos cuyo país haya firmado un acuerdo de reciprocidad con España. En este momento solo pueden votar en las elecciones municipales los ciudadanos de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido, Trinidad y Tobago. Eh, los tratados que estaban en negociación con Argentina, Burkina Faso, Uruguay y Venezuela, no han sido ratificados y nada más se sabe de ellos. Aunque pueda suponer cierto avance, la vía de reconocimiento del derecho al voto a través de estos tratados adolece de graves carencias. En teoría España tendría que suscribir tratado con todos y cada uno de los países de los residentes extracomunitarios, si se quiere reconocer a todos ellos estos derechos, lo que es una dificultad extrema teniendo en cuenta que en España residen personas de más de 90 países que no pertenecen a la Unión Europea. El resultado es que 28.000 personas en la provincia no pueden votar, entre ellos comunidades tan relevantes como la comunidad marroquí y la comunidad china. Lo que le pedimos en esta moción es que trasladen al Gobierno de España la necesidad de modificar la normativa que regula el voto de las personas extracomunitarias. Creemos que es de justicia, que es una cuestión democrática y de derechos humanos. Muchas gracias.